¿Qué se llevan de la experiencia el día de hoy? ¿Quién me quiere comentar su experiencia? que se llevan del día de hoy? No te entendí nada, Santi. ¿Qué? Que la riqueza se puede... Exacto, la riqueza se mide en el tiempo, no en dinero, necesariamente. Edgar dice, eh, aprendiste los estados económicos muy bien, los estados económicos financieros. Sofía aprendió que podemos tener ingresos y no trabajar. Esa es la idea. Tener ingresos y no tener que trabajar. Eh, en ingresos la riqueza es, es la sostenibilidad, muy bien. ¿Qué más aprendieron el día de hoy? ¿Qué se llama de la experiencia del día de hoy? Que hay que inventir en negocios? hay que invertir en negocios, preciosa hay que invertir en negocios, en finca raíz en en cosas que no te, te que no te toque trabajar pero que generen dinero eh, Samuel sobre cómo invertir en negocios cómo invertir en negocios ok, ok eh, él escribió por acá eh, a ver chan, chan, chan lo que gastamos mensualmente. Hoy aprendimos eso. ¿Cuánto? ¿Ustedes sabían cuánto gastaban mensualmente? ¿Tenían idea cuánto invierten sus papás en ustedes? No tenían ni idea cuánto gastaban sus papás en ustedes. Bien, eso lo aprendieron el día de hoy. ¿Cuánto gastan? Casi nadie, casi ningún niño sabe eso. Y, y sobre todo, no se lo agradecen. Los, sus papás invierten muchísimo en ustedes. Un niño cuesta más o menos, un hijo cuesta más o menos 3 mil millones de pesos, o sea, un millón de dólares, saben eso?, imagínense todo lo que están invirtiendo sus papás en ustedes, algún día se lo van a tener que devolver, sí con amor, por ahora lo pueden devolver eh, lavando la losa, siendo amables con ellos, siendo buenos hijos, haciendo tareas, así se lo pueden devolver por ahora, después se los van a devolver, no sé, llevándolos a viajes, cuidándolos cuando estén mayores, ¿listo?, pero tienen que devolver ese dinero, bueno, ¡Listo, mis queridos estudiantes! ¡Excelente! El propósito del día de hoy era eh, identificar cuáles son las características de la riqueza y de la pobreza material. ¿Listo? La próxima semana vamos a seguir profundizando en estos conceptos de la riqueza y de la pobreza material. ¿Listo? ¿Algo más que me quieran decir de lo que aprendieron el día de hoy? Sí, Santi, ¿qué quieres decir? día Bien, eso lo vimos la semana anterior, muy bien, muy bien. toca mirar esta semana qué fue lo que aprendiste nuevo que no habías aprendido nunca, nunca en toda tu vida. ¿Listo? Bien. Entonces, Chicuelos, habiliten sus micrófonos porque nos vamos a despedir al estilo Libertarios. Cuando yo diga el futuro es... Más. Habiliten los micrófonos, habiliten los micrófonos. Chicuelos, nos veremos dentro de ocho días. Recuerden, el futuro es... Libertario. Libertario, eso. Piensen mucho. No hay tarea para esta semana. No hay tarea esta semana porque no hemos terminado no hemos terminado esta sesión esta sesión tiene varios conceptos sí, la riqueza dentro que... eh de ocho días vamos a ver unos más de inteligencia financiera <risaiden> en el見て, no politica, no hoy bueno apenas terminamos la sesión le damos tarea pues, entonces, chicuelos nos vemos dentro de ocho días chao